¿Qué tal muchachos? El gran día ha llegado, es momento de abrir todos los cofres de temporada. Muchachos, y aquí estamos en mi cuenta y como pueden ver estoy en nivel 87 de pase de temporada. En total tengo 37 cofres de temporada por abrir que los he dejado toditos para poder abrirlos al tiro en este video de aquí. Y muchachos, aquí hay gente que me ha estado preguntando, tío, ¿pero por qué abres los cofres al final de la temporada? ¿Por qué no los vas abriendo diariamente? ¿Si al final acaso no es lo mismo? Y sí, es lo mismo, solamente que yo por un tema de contenido y por análisis estadístico es que junto todos estos cofres y los decido abrir prácticamente casi al final de la temporada porque de esa manera tengo este cuadrito aquí abajo como ustedes pueden ver que tiene todo eh, tiene toda la información sobre todas las recompensas que hay y vamos viendo si es que se cumplen las probabilidades con todo lo que me va a salir el día de hoy acá a la derecha ustedes en la parte derecha de la pantalla van a ver una, una imagen donde están todas las probabilidades de cada recompensa de los cofres de temporada entonces lo que hacemos es ver si todas estas probabilidades están digamos cumpliéndose Dentro de este cuadro que está abajo Una vez que hayamos abierto todito los cofres ¿Y saben por qué también se hace esto muchachos? Porque hay gente también que ha estado mandando Mensajes diciéndome, tío, he abierto 50 Cofres de temporada y en todos estos cofres me tocó Potenciadores, y eso la verdad muchachos Es difícil de creer porque aquí también Hay más recompensas, también hay créditos Hay oro, ¿verdad? Aparte de las variantes También, entonces es bien difícil que Si abres 50 cofres te toquen puros potenciadores Todos los meses he estado he Tengo los videos acá abriendo Justo los cofres de temporada y van a poder ver cómo ha estado todo el tema de las probabilidades ahí. Ahí van a ver si me han tocado puros potenciadores nada más o es que me han tocado cosas más variadas también. Entonces la cosa funciona así muchachos, mientras yo vaya abriendo cada cofre de temporada voy a ir añadiendo las recompensas que me van saliendo en este cuadrito que está debajo de mi cámara. Así que vamos de una vez... Directamente ya sin estar hablando mucho Vamos a, a ver esto muchachos Y recuerden, todos los cofres de temporada son gratis O sea, acá no tienen que pagar el pase de temporada Para poder abrir estos cofres Acá lo que se necesita son varias horitas de juego Estar haciendo todas las misiones también Que se encuentran acá en los capítulos Que acá como ven yo lo tengo todito completado Y estar haciendo también sus desafíos semanales Que eso también les ayuda a estar incrementando bastante Sus niveles de pase de temporada Yo he hecho todo eso sin que falte ningún solo día Así que por esa razón tengo este nivel también bien pero además también las horas de juego tienen mucho que ver ahora sí vamos directamente a comenzar por fin viejo por fin vamos a abrir todos los cofrecitos acá que estaba esperando por bastante tiempo muy bien acá tenemos está todo bien la pantalla comenzamos con el primer cofrecito entonces y salen 50 créditos acá como ven lo voy a comenzar a añadir directamente acá muy bien, Uno, una recompensa de 50 créditos Vamos con el siguiente cofrecito Y salen potenciadores También miren, potenciadores, perfecto Uno de potenciadores de 10 O sea, me han tocado ahorita los porcentajes más bajos en probabilidades Digamos, que es lo más común que puede salir Así que está todo bien Otra vez salen potenciadores, muy bien Vamos a ver con los potenciadores acá, seguimos nuevamente con el siguiente cofrecito muchachos, ya hemos abierto tres cofres y ahora vamos con el cuarto cofrecito, vamos cofre, 50 créditos nuevamente, muy bien, vamos a dejar esto por acá. Y lo importante es que estos son un poco más de recursos, porque si te toca créditos, te toca oro muchachos, es un poquito más de recursos para tu cuenta también que estás llevándote durante toda la temporada. Mira, me ha salido 100 créditos esta vez, genial, muy bien, eso es bueno, ya se activó el 10% de probabilidad, Qué bueno la verdad, seguimos por favor con esa probabilidad, 10% de potencia. Potenciadores nuevamente, muy bien. Ya tenemos tres potenciadores, tres recompensas de potenciadores de 10% de probabilidad. Ahora ya subió un poquito acá y me están tocando eh, potenciadores, en este caso de Shocker, ¿no? 15 potenciadores. Se activó acá otro 10%. Vamos a ver si se activa otro 10%. Perfecto, y en créditos, yo feliz que se activen todos los créditos y oro así no me salgan variantes, pero que me salen crédito y oro yo estoy muy feliz muchachos, estoy satisfecho con ese resultado a ver, potenciadores, me están saliendo bastantes potenciadores, miren, supuestamente la cosa es así, cuando te comienza a salir al comienzo muchos, eh, muchos premios malos muchas recompensas malas, generalmente más adelante te comienzan a salir cosas buenas aparentemente, en las probabilidades pasa eso, pero será cuestión de seguir viendo vamos muchachos, tranquilos nomás otra vez potenciadores, me salió de, de Blue Marvel, me ha salido potenciadores viejo a ver, esto de acá va así. Potenciador de Blue Marvel. Ya tenemos acá 5 en total. Le van saliendo 10%, ¿no? Ya, perfecto. 100 créditos. Miren, en estas 10 primeros cofres que hemos abierto ahorita. Estos 10 primeros cofres de acá. No ha salido gran cosa, ¿eh? No ha salido gran cosa. A ver, sigamos. Otros potenciadores más. Miren, está siendo puro potenciador de 10. Del. De, 10, justamente claro, que está haciendo 10 potenciadores que son el 25%. Es la, es la probabilidad más alta en realidad, ¿no? Es la probabilidad más alta. Ya, 50 de oro. Ya comenzamos con la cosa buena. Acá tenemos 50 de oro que se agregan a nuestra cuenta. Tenemos un 10% de probabilidad activada. Seguimos poniendo la siguiente. Otros 15 potenciadores más, que es un 10% de probabilidades. Muy bien. Yo lo que quiero es que me toque probabilidad baja, pero no en potenciadores. Por favor, dame en O. No, pero ¿por qué, viejo? Me sale Wong en Pixel. Cualquier cosa menos eso. Bueno, lo voy a poner como favorito porque al final no tengo otra variante de Wong. Así que al menos para estar un poco diferente la cosa, le pondré ahí. Pero bueno, ya, no me puedo quejar. Igual es una variante. Es una cosa que suma acá de todas maneras. En las probabilidades porque se acaba de activar el 5% muchachos, hemos abierto en total 15 cofres de temporada y dentro de esos 15 cofres ha tocado una variante para que lo tengan en cuenta. Muy bien, vamos a, seguir, a abrir siguiente, el siguiente cofre, acá tenemos 50 créditos, muy bien, acá ustedes están viendo que el cuadrito de abajo se está actualizando, ¿verdad? ¿Lo ven actualizó el cuadrito? Perfecto, 10 potenciadores de ant así que todo bien acá, eh, seguimos, muy bien. Esto, a ver, 10 potenciadores de Adman. Vamos acá, directamente así. Y estos 68, 50 créditos, muy bien. 50 créditos acá, sin problemas, muchachos. Los agregamos. Yo, como te digo, mientras salgan créditos, yo feliz. Créditos oro, yo feliz, muy bien. Sí, así salgan de 50 en 50, yo feliz, muchachos. Vamos, 50 créditos. Y estamos. En el número 70, cofre número 70, ya me quedan 17 cofres por abrir nada más. Vamos, por favor, esos cofrecitos, 100 créditos, muy bien. Ya, me, ya estamos comenzando a tener las recompensas buenas. Si se están dando cuenta, prácticamente en cantidad de créditos y en cantidad de potenciadores tengo el mismo número. Tengo 9 recompensas en créditos, 9 recompensas en potenciadores, 1 en oro, 1 en variante. Mira, ve qué interesante cómo son las probabilidades acá. Ok, 50 créditos de nuevo, y estamos teniendo más créditos que potenciadores. Sigamos así, por favor, más de eso, 100 créditos. Mira, ve, ya la cosa va, va mejorando acá, me van saliendo más créditos, más potenciadores seguimos, vamos perro, vamos viejo bien, 50 de oro, perfecto necesito el de 100 de oro eh. por favor, 10 potenciadores y hasta que se comiencen a emparejar nuevamente los potenciadores con los créditos acá pero no más potenciadores por favor bien perro, 100 de oro, perfecto 100 de oro acá, está correcto para mí, estoy feliz con ese resultado, 100 de oro, 100 de oro muchachos, listo, 100 de oro de nuevo, nunca me habían tocado creo que dos de 100 de oro seguidas, ¿eh? eso, eso está bueno, ¿eh? eso está bueno muchachos, ¿eh? esos son 5% de probabilidades, ojo. Me han, mira, me ha triggerado tres veces el 5% de probabilidad y esa vaina no pasa muy... No, no me ha pasado, creo así, ¿eh? Bueno, de todas maneras, una Electra acá. E esa variante está bonita de Electra. Con esa me quedo seguramente y hasta me gustaría utilizar Electra con esa variante. Ya, a ver, 50. Oye, me han salido tres veces el 5% y eso es bien difícil que pase. Eh, hablando de probabilidades, por supuesto. Eso no, eso no suele ocurrir así de seguido. Vamos, vamos, vamos. Ok, me ha salido otro 5% más. Bien, este es de Ultron Perfecto, más potenciadores ahí 80, uy, me ha probado Otra 5% más viejo, pero en créditos No hay problema, créditos, dame todos los créditos Que tú quieras viejo, eso está genial Estoy, estoy totalmente feliz con eso, 100 créditos Perfecto, tú dame todos los créditos Que quieras juego, no hay problema Ya ven, miren, ve cómo es de estar acumulando Todos estos cofres y abrirlos al final Miren, ve todas las cosas que comienzan a salir acá 50 créditos, perfecto Otra vez acá sí, más créditos Vamos a abrir, mira, ya me quedan poquitos cofres, muchachos. Ya estamos llegando al final prácticamente. Y sale el siguiente cofre: es y... potenciadores. Ya está, potenciadores aquí. No pasa nada con los potenciadores de pantera negra todavía. Vamos, muchachos, con esos últimos cofrecitos. Quedan solamente cuatro. Y contamos con el, el conteo regresivo: quedan 100 cofres, 100 créditos. Perdón. Listo, vamos ahí con los créditos, eh. oye, he subido bastantes créditos el día de hoy, no me puedo quejar, eh. vamos, 50 créditos más, listo, no hay problema, no hay problema, 50 créditos, estoy bien con eso, vamos con el siguiente, potenciadores de Nimrod, me han salido acá el 5% en potenciadores, último muchachos, último cofrecito, ya se cierra el mes prácticamente, todo mi esfuerzo se resume en esta última apertura que va a salir... 50 créditos, ok, estoy contento con 50 créditos, mucho mejor que un potenciador, ¿verdad? Y con eso hemos completado toda la apertura de cofres. Aquí debajo, como pueden ver ustedes en este cuadrito que está debajo de la cámara, van a poder ver que en total me han salido, miren, 18 recompensas de créditos, y me han salido acá 13 recompensas de potenciadores. Me han salido 4 recompensas en oro. Y, ah, y me han salido 2 variantes, ¿verdad? Me han salido acá dos variantes. No sé por qué no lo noté Seguramente ha sido la emoción. Pero me han salido dos variantes, 4 recompensas de oro... Eh, 13 recompensas en potenciadores y 18 recompensas en créditos hasta ahorita ya tengo ya un poco más de 5000 créditos gracias a eso y tengo 440 de oro lo cual está súper bien y las dos variantes sobre todo que me ha salido One de Pixel Electra en Chibi que es una muy buena apertura para 37 cofres generalmente de 50 cofres que te salgan dos variantes ya está bueno Inclusive con una sola variante de por sí, considérate que, que está, está bien. Pero acá se está cumpliendo la probabilidad. no Que digamos de 37 cofres. El 5% se ha activado dos veces al menos en tema de variantes. no Pero en sí hemos activado el 5% varias veces. Si se dan cuenta acá, hemos activado 2, 4, 6, 7 veces el 5% dentro de 37 cofres. Eso, eso es bastante, muchachos. En realidad, o sea, así sea en del lado de potenciadores que no vale mucho. Pero de todas maneras, ese 5% se estado activando bastante el día de hoy quisiera tener más cofres para abrir porque siento que tengo algo de suerte pero la verdad ya no hay más que abrir, a lo mucho creo que eh, jugando el día de hoy y mañana de repente por ahí puede abrir un cofrecito más pero es lo máximo que voy a poder abrir, pero como dense cuenta muchachos que los cofres de temporada acá les dan generalmente recursos no en este caso créditos oro que es lo que importa y luego por ahí una que otra variante que les puede salir que de repente les guste también que eso le pueda dar para que puedan tener una Cuenta o un masito más estilizado con algunas variantes diferentes, así que por el momento me ha salido todo eso. Eh, creo que es una de mis mejores aperturas que he tenido, o una apertura, digamos, de las buenas que he tenido, porque antes también he tenido aperturas que han salido hasta tres variantes, pero ahora han salido dos, así que no me puedo quejar. He tenido de todo, el, mira, de todos los meses que he abierto hasta el momento, he tenido un solo mes que no me tocó ninguna variante y abrí como 35 o 40 cofres, me parece, de temporada, no me salió ninguna variante ahí, pero de todas maneras es para que lo tengan en cuenta que yo ya llevo. En este juego 7 meses me parece en total Abriendo religiosamente todos mis cofres De temporada en videos Y dentro de esas 7 aperturas Que he tenido en una sola nada más me ha ido mal Las demás siempre han tocado variantes Y bueno oro y créditos Eso sí siempre ha tocado bastante también Pues bueno muchachos por ese lado Estoy bastante contento. Espero que ustedes compartan mi alegría también en este video. Ha estado bastante bonito. Espero que también ustedes tengan unas buenas aperturas. Si en caso por ahí les ha salido algo bueno. Pues pueden comentarlo acá en el chat también. Cuánto, hasta cuántos cofres llegaron. Y también este, qué cosas les salieron. ¿no? Eso también sería interesante de saberlo. Para ver si las probabilidades como están en este cuadrito. Se están cumpliendo también con ustedes. Ya saben que estoy de lunes a viernes. Haciendo transmisiones en vivo en la plataforma morada. El día lunes vamos a estar recibiendo la nueva temporada también. Por la nochecita. Así que los espero todos también ahí. Por, probablemente se puedan hacer algunos sorteitos Vamos a ver cómo va la cosa eh, En ese sentido Pero de todas maneras ahí nos estamos viendo Así que ya sabes, te espero aquí Un abrazo para ti